Las cubiertas de seguridad para piscinas y spas son una excelente medida para disfrutar de manera segura. Visualmente dicen cerrado y las que cumplen con las normas de seguridad deben ser suficientemente fuertes para aguantar el peso de un niño. Pero enséñeles a los niños a mantenerse alejados. Los spas siempre deben estar cubiertos y cerrados bajo llave cuando no se usan. Un adulto puede poner y quitar una cubierta de piscina automática en tiempo corto. Elige la opción que sea mejor para usted. Además, no olvide sacar las escaleras de las piscinas que están sobre el nivel del suelo cuando no se usan. Y como siempre recuerde, que nada reemplaza la supervisión constante.